Wow, mira el nuevo tatuaje de la actriz. Es una de las mujeres más bellas de Argentina, es actriz, modelo, mamá y una de las protagonistas de las novelas más exitosas del país, un claro ejemplo es Las Estrellas, su último trabajo en la pantalla chica. Sin embargo, en esta ocasión no es noticia por su trabajo, sino por su flamante tatuaje, ella eligió un diseño muy original y decidió compartirlo en las redes sociales. Se trata de Celeste Sid, la actriz se tatuó un dragón chino y el lugar que eligió para sellar su piel fue el abdomen. celeste causó revuelo en las redes sociales al decidir mostrar su cuerpo tallado con el nuevo tatuaje que ilustra su piel. Ella, al igual que muchos famosos, eligen temáticas basadas en cultura china, en este caso, el dragón simboliza fuerza, valor, coraje y protección familiar. Para la ocasión. Sid utilizó su cuenta en Instagram y lució un llamativo bikini en color negro en el que se podía observar su nuevo tatuaje, un diseño que no pasó desapercibido y los cibernautas emitieron comentarios al respecto. Siempre hermosa, qué loca hermosa S.O.S. y S.O.S. Arte, fueron algunos de los halagadores mensajes que recibió su foto. Por otro lado, la famosa se encuentra enfocada en dos grandes compromisos laborales. El primero es su marca de ropa y el segundo es la reciente ficción basada en la vida de Susana Jiménez, fin que la tendrá como principal protagonista. Además, en cuanto a su rol de empresaria. La actriz atraviesa un gran momento junto a Paula Cobán, amiga y socia con la cual comparte el éxito de la venta de indumentaria. Celeste Sid se convirtió en una de las estrellas más reconocidas del mundo del espectáculo. Con su bajo perfil y su envidiable belleza al natural, ella elige las redes sociales para compartir y promocionar sus trabajos, en este caso, además de mostrar su llamativo tatuaje, mostró el modelo de la nueva colección de ropa interior y usó la red fotográfica para adelantar algunas escenas de su nuevo compromiso laboral.